Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión Tic Academy. En este vídeo os enseño a crear cuestionarios autoevaluables con Google Formularios. Es una nueva entrega del curso gratuito que estoy desarrollando en YouTube de formularios de Google y este ha sido una demanda bastante habitual, así que vamos con ello. con este formato de cuestionario vais a poder hacer exámenes que se corrigen solos lo que es bastante útil cuando tienes un número elevado de alumnado seas formador seas docente o te dediques a cualquier cuestión que requiera de un cuestionario vas a poder eh, personalizarlo darle un puntaje y que se autocorrija además vas a poder personalizar las eh, respuestas eh, correctas e incorrectas con un mensaje y con contenidos varios pero vamos directamente al tutorial y para ello tenemos en google drive que ir a nuevo arriba a la izquierda clicamos en nuevo vamos a más formularios de google una vez hemos clicado vamos a tener que configurar aquí en los ajustes que va a ser un formato cuestionario aquí en la tercera pestaña entonces lo vamos a convertir en cuestionario y aquí podemos hacer algunas configuraciones publicar la calificación justo después de cada entrega, más tarde después de una revisión manual, eh, preguntas respondidas de manera incorrecta, si vamos a, a darles respuesta, van a poder verlas, respuestas correctas, puntuaciones, etc. En definitiva, para que sea autoevaluable, vamos a dejar que vean justo después de cada entrega y el encuestado puede ver y vamos a dejar todo activo, eh, tanto respuestas correctas e incorrectas como las puntuaciones eh, de sus resultados guardamos esto y ya lo tenemos todo preparado nos ha cambiado en cierta medida la interfaz si habéis visto el vídeo principal del curso eh, podréis comprobarlo que ahora tenéis claves de respuesta etcétera son algunos detalles que han hecho que se convierta en un cuestionario entonces yo tengo ya escritas algunas preguntas de ejemplo para que vayamos generándolas y veamos el, el ejemplo entonces vamos a ir viendo si por ejemplo Ponemos aquí un nombre para el cuestionario, en nuestro caso autoevaluable, sobre bueno, trabajo social, porque al final es mi profesión, y he decidido llamarlo así. Vamos con la primera pregunta. Eh, vamos a coger eh, la pregunta y como veréis, si lo tenéis preparado previamente, es solo ir copiando y pegando. Eh, está por defecto varias opciones de respuesta. Aquí, como sabéis, en cualquier formulario de Google, tenéis un montón de, de fórmulas para preguntar. De desarrollo, varias opciones de respuesta, casillas, desplegable, etcétera. Yo voy a usar varias opciones porque lo que voy a hacer es un tipo test con tres opciones de respuesta donde solo una sea eh, la correcta. Entonces voy a copiar la, la opción 1, solo tengo que pegar. Bien, podría añadirle una imagen si lo veo oportuno. Pero bueno, yo en mi caso voy a ir rápido y no, no voy a añadir este tipo, de, este tipo de cuestiones. Simplemente necesitamos pegar las tres opciones de respuesta. Bien. Y ahora... Bueno, siempre nos da la opción de añadir la respuesta a otro, si fuese un cuestionario de otras características, pero esto para nuestro examen no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a pinchar, esto es lo que realmente, lo que realmente va a marcar la diferencia con un formulario normal, como habréis podido ver en, en el vídeo principal de, del curso. Vamos a pinchar en clave de respuestas. Entonces en clave de respuestas lo primero le vamos a dar una uh, valoración en puntaje, un puntaje a esta pregunta. Yo voy a crear cinco preguntas, cada una de dos puntos, para que suma un total de 10 puntos. Simplemente por desarrollar este ejemplo. Entonces le doy dos puntos en esta opción de aquí. Eh, y voy a señalar cuál es la respuesta correcta. ¿Veis? En este caso, al pinchar, podría poner varias o puedo poner solo una. Yo solo voy a tener una respuesta correcta. Para esto, ¿qué es recomendable? Que en la descripción del formulario pongáis solo hay una respuesta correcta, ¿vale? Para que la gente tenga la información eh, bien clara. No obstante, una vez que estén desarrollando el formulario, no van a poder eh, señalar dos y solo hay una respuesta correcta. Bien, ahora, añadir comentarios sobre las respuestas. Esto es lo importante porque va a ser autoevaluable. Entonces la gente tiene que ver... Eh, cuál es el resultado de su cuestionario pinchamos aquí y por un lado nos permite añadir comentarios tanto para las respuestas incorrectas como las respuestas correctas incorrectas que en este caso van a ser concepción arenal y jane adams eh, le pondríamos eh, por ejemplo te has equivocado puedes ver el resultado el resultado correcto en este vídeo. Esto es una alternativa que tenemos. ¿vale? Podemos añadir un enlace o un vídeo para que la gente lo visualice para conocer la respuesta correcta. Esto es muy importante cuando un test es autoevaluable porque así la gente va a tener eh, contenidos que le sirvan para su aprendizaje. No es me he equivocado, sino me he equivocado y voy a ver cuál es la respuesta correcta con un contenido extra que me va a nutrir mi formación. ¿no? Entonces, en este caso, podemos poner un vídeo. ¿Y cómo hago esto en el caso de incorporar un vídeo? Tengo el buscador estándar de YouTube, pero también puedo a través de una URL, a través de la URL, eh, definir un vídeo específico en este caso como tengo uno en el canal que tiene que ver con la pregunta copio el enlace pegamos aquí vale y veis aquí ya tenemos el vídeo solo tenéis que dar a seleccionar y ya está veis aquí está cargado entonces a partir de ahora en esta primera pregunta las respuestas incorrectas le saldrá a la persona un mensaje de te has equivocado puedes ver el resultado correcto en este vídeo y el vídeo en el caso de las respuestas correctas, pues, podemos ponerle un enhorabuena. Bien, y guardamos. Bien, con esto ya tenemos la primera pregunta de nuestro cuestionario autoevaluable eh, tipo 3, de, tipo, tipo 3, perdón. Entonces, ¿quién escribió el diagnóstico social? Una sola respuesta correcta y en el caso de que falle, eh, te has equivocado y puedes ver este vídeo. Bien, vamos a añadir... Esto le marcamos como listo, ya está, y ahora le vamos a añadir una nueva pregunta. Como las tengo aquí creadas, copio y repito exactamente la misma operación, ¿vale? En la opción 1, bueno, voy a poner eh, 1945, aquí voy a poner 1917, y aquí voy a poner 2012. Bien, eh, solo hay una fecha que es la correcta, entonces la marcamos. ¿Vale? que es eh, bueno, claves de respuesta y la marcamos. vale No se nos olvide este paso, fijaos que en la edición directamente de las preguntas no me permitía, tengo que darle las claves de respuesta. En las claves de respuesta elijo el puntaje como hemos hecho antes, le ponemos dos puntos, ya hemos seleccionado cuál es la respuesta correcta y ahora vamos nuevamente a añadir los comentarios sobre la respuesta. Las respuestas incorrectas eh, le ponen, eh, pondremos teas equivocado, ¿vale? puedes ver la respuesta correcta en el enlace, ¿vale? en este caso vamos a poner un ejemplo con un enlace, pincharíamos aquí y aquí nos va a permitir poner el enlace y aquí un texto para mostrar, en este caso vamos a poner por ejemplo Richmond. vamos a poner la opción de Wikipedia, ¿vale? para que la gente lo pueda ver en Wikipedia. Pinchamos, este es el enlace a la Wikipedia, copiamos el enlace, vamos a nuestro cuestionario y pegamos este enlace. Texto para mostrar eh, biografía de Mary Richmond. Bien, y le damos a añadir. Importante darle a añadir. Si no le damos a añadir... Eh, se va a quedar eh, sin, sin incorporar este enlace es importante que a veces le damos aquí a guardar y pensamos que se ha guardado y nunca aparece el enlace respuesta correcta como antes enhorabuena es bueno que guardéis un mismo estilo en cada respuesta le damos a guardar y veis ya está finalizado quien se equivoque le pondrá atrás equivocado pues ver la respuesta correcta en y el enlace bien entonces Solo tendríamos que repetir la operación con las eh, diferentes preguntas que hayamos eh, creado, en mi caso ya digo son cinco voy a hacerlo, voy a pasarlo muy rápido, vale, para no aburriros porque voy a repetir exactamente el mismo procedimiento, como veis estoy eh, desarrollando una pregunta, igual, con una pregunta y tres opciones de respuesta y dentro de estas tres opciones de respuesta voy a clicar en clave de respuesta y en clave de respuesta identifico el puntaje de esta pregunta, dos puntos, defino eh, cuál es eh, la respuesta correcta, que en este caso es la negativa, o sea, cuál no es una herramienta propia de trabajo social y añado los comentarios. ¿Respuesta incorrecta? No. Eh, la respuesta, en este caso, en vez de poner un enlace a un vídeo, voy a poner directamente cuál es la correcta. La respuesta correcta es el test de Cooper. Y pongo directamente se trata de una prueba de resistencia física, no de trabajo social. Ok. Le doy a guardar. Bien, hay una cosa que no hemos modificado. Eh, y es las respuestas correctas. Entonces le vuelvo a dar aquí, en el lápiz, a editar. Pongo respuesta correcta. Enhorabuena. Y ya está. Ya tenemos tres preguntas. Voy a pasar muy rápidamente. Añado las, las tres que quedan y retomo. Mientras estoy desarrollando este contenido, te recuerdo que... Puedes suscribirte al canal, eh, pinchar en la campanita para recibir las notificaciones de nuevo contenido. Y también puedes eh, seguir mi canal de Telegram para recibir los contenidos en tu móvil. Bien, retomamos. Ya he creado las cinco preguntas. Eh, hacemos un pequeño repaso. Primera pregunta. Eh, tiene, dos, va, tiene una validez de dos puntos sobre el total. Tres opciones de respuesta, una sola correcta. Segunda pregunta, tiene eh, eh, tres opciones de respuesta, una sola correcta, dos puntos de validez y ya, es, eh, ya he identificado cuál es la correcta. Tercera pregunta, dos puntos de validez, una sola correcta. Bien, opciones de respuesta y por último... Eh, la última pregunta, lo mismo, ah, mirad, aquí se me ha olvidado, ¿veis? siempre hay que hacer un importante repaso, porque en estas, veis, clave de respuesta, está en 6, algo hecho mal, lo bajaría a 2, veis, 2 puntos, e identifico cuál es la correcta, que es esta, y listo, veis, ya está solucionado. Ahora sí, tenemos las 5 preguntas, y veis que el, el puntaje total, del examen, en este caso, de la autoevaluación es de 10 puntos, aquí lo pone, ¿vale? Bien, entonces, eh, vamos a ver una prueba, vamos a ver cómo quedaría esto, podría cambiarle el color, ya sabéis, eh, personalizarlo con una imagen, etcétera, pero bueno, ahora uno pone un encabezado con una imagen, pero bueno, eh, no nos vamos a, a liar mucho ahora. Entonces, eh, ya tenemos un cambio de formato vamos a ver cómo queda y cómo se responde. Le damos aquí a la vista previa, aquí arriba a la derecha, vista previa, y al clicar, al clicar en la vista previa, ya es esta es la, la vista que va a encontrar el alumnado o las personas que desarrollen el cuestionario cuando entren. Entonces, eh, aquí sería bueno que pongamos una descripción más completa de en qué consiste el cuestionario, de qué se compone, cómo se desarrolla, etc. Pero bueno, esto ya cada cual que lo adapte a su realidad. Y vamos a ir contestando. Vale, le idea a enviar y ahora llega lo importante. Antes hemos configurado eh, qué va a pasar en esta situación, entonces le vamos a dar a enviar y vemos que eh, nos indica que se ha registrado nuestra respuesta, este mensaje podríamos personalizarlo y nos permite bien enviar otra respuesta, esto podríamos eliminarlo y ver puntuación que es lo importante y podemos ver cuál es nuestro puntaje final, 8 sobre 10, por tanto he fallado una ya que cada pregunta eran dos puntos me indica eh, las que están correctas en verdes, me da el mensaje con el comentario de enhorabuena y en aquellas que no están correctas, como es el caso de esta, me muestra el comentario de te has equivocado y en este caso el enlace que habíamos configurado, pincho y aquí podría visitar la, la web donde lo especifica, el resto, vemos que están correctas y ya está, entonces es súper sencillo de crear. Para finalizar os voy a enseñar este otro test, que es otro ejemplo que he creado, que está dentro de mi ebook sobre la gestión eficiente de la información, el método de la automatización selectiva, que podéis encontrar en mi web. Y dentro del ebook hay eh, un enlace a este, para, a este test para ponerte a prueba y saber qué sabes sobre transformación digital. Y tiene este formato, un cuestionario autoevaluable lo vas desarrollando son como 8 o 10 preguntas y cuando lo finalices es lo que os quiero enseñar cómo se ven las respuestas como creador del contenido esto no es lo que vería cada persona que responda si lo, si, si lo quieres permitir sí pero esto es lo que puedes ver tú vale ves eh cuáles son el porcentaje de respuestas de cada cuestión, qué preguntas se suelen fallar con frecuencia y los resultados de cada una de las preguntas de una forma muy visual con un diagrama de barras, etc. Como veis, es, es muy práctico, es muy interesante verlo así. ¿Qué más opciones? Pues podéis ir viendo pregunta a pregunta, ¿vale? Qué ha contestado cada uno. ¿Vale? aquí vais viendo, vais pasando una a una, una a una y veis todas las preguntas y a nivel individual cuáles son los resultados de cada persona, entonces de cada una de las personas veis qué ha pasado y veis por ejemplo en este para eh, aquellos contenidos que eran, aquellas respuestas erróneas tenía vídeos que explicaban el contenido como el de qué es una red mundial de cales submarinos o aquí explicando que es un prosumer, etcétera, vale aquí tenéis un ejemplo pues mucho más completo y por supuesto como en cualquier formulario de google podéis ver las respuestas en una hoja de cálculo pincháis aquí le dais a crear la hoja de cálculos la crea en ese momento y ya os va a mostrar los resultados en una hoja de cálculo de google y que sepáis que esta hoja de cálculo donde cada respuesta aparece en una en una columna de la, de la hoja podéis además Clicando aquí en archivo, aquí mirad, en archivo descargar, podéis descargarlo en formato Excel para quien quiera usar el programa de Microsoft, en, en OpenOffice, en un documento de PDF o por ejemplo en, una, en un archivo CSV con los contenidos separados por comas que es el archivo generalmente más compatible con cualquier base de datos. Si te ha gustado este vídeo ya lo sabes, like, suscríbete, pincha la campanita y nos vemos en los siguientes porque esto es solo una parte de todo el curso de Google Formularios.